¿Realmente los Reyes Magos visitaron a Jesús? La llegada de los Reyes Magos a la casa de María y José en Belén tan solo ocurrió en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Lucas, María y José no tienen casa en Belén, por lo que se alojan en un portal donde quienes les visitan son los pastores, que se sorprenden por el nacimiento que nadie esperaba. Como no aparecen los Reyes Magos, tampoco se menciona a Herodes ni se produce la matanza de los inocentes. Por ello, en vez de huir a Egipto al octavo día es circuncidado y recibe su nombre en el templo. De esta manera, la tradición ha combinado ambas historias aunque la huida a Egipto hubiera sido antes de su circuncisión en el templo.